Hola amigos, estamos aquí en Baja de mi Nube Vamos a jugar contra Nutria Junior Nutria Junior que fueron nuestros ganadores Pues bueno, vamos al medio tiempo muy cerrado Un partido completamente, eh, híjole, pues muy duro Vamos ganando 1-0. Esperemos que se mantenga así. ¡Oh, Ibra! Muy, muy buena jugada. Vamos a ver que aquí a Ibra. Ibra. ¡Ay, cayó el segundo! ¡Oh, oh, oh, oh. oh Ibra! ¡Bien, ¡Bien! Marco Royce Pinga Foquita nos hicieron uno. Oh, oh, oh. Podía ir. Y, ¡Y la regalamos! oh, No, oh! oh, oh, oh, oh. oh es ¡Dios mío! Nos empataron, no puede ser. ¡No puede ser! Pues ha sido un partido bastante, bastante, bastante movido. Muchos roces, mucho... Se fue por afuera. ¡Ay, Dios mío! ¡Gol! ¡Oh, ¡Dios mío! ¡Robin! ¡Uf! ¡Qué jugada! ¡Ay! Minuto 110. ¡Ya ibra! ¡Ya ibra! ¡A huevo! Puta, qué partidazo, eh. Nutria, Nutria. Muy bien jugado, muy bien jugado. Fue un partido muy duro. Muy bien jugado, Nutria. 3-2. Partido durísimo, durísimo. Falta otro. Bueno, amigos, es un partido contra. Contra Uli. Que ganó el. El concurso, perdón. Uno de los seleccionados. Y pues vamos a jugar contra él. A ver qué trae. Tiene un equipo bastante decente. Bueno, bastante bueno. Está Eto, que es un super delantero. Me encanta jugar con Eto. Nani, Shrewl. Eh, es un 4-3-3. Tiene David Luis. A Tim Howard. No manches, Tim Howard. ¿Qué edad tiene Tim Howard? Por Dios. Y puede ser una oportunidad. ¡Ay, ay, ¡Gol! Ibrahimovic! <risa> me parece que se desconectó. Oh. Pues bueno, para los que no lo vieron, eh, bueno, a Uli se le fue la luz. A Uli se le fue la luz. Y por eso me está dejando notar este primer gol. Porque íbamos 1-0 en el minuto 10 y dije que se metieron gol y que empezamos el partido y lo jugáramos todo completo. Entonces... Ole. Si es gol es golazo. ¿eh? Si es gol es golazo. Uf. Qué buena bo... qué locura. Si es gol esto es un golazo. Uf. Pégale papá. Uf. Pues bueno, como han podido ver, es un partido bastante complicado. Ha estado cerrado el juego. No ha sido para nada lleno de espacios, ni mucho menos. Puede ser para cualquier lado, vamos a intentar meter el segundo gol. Que es vital. Pero es bien, un poco, un poco agresivo. ¡Dios! ¡Paradón! ¡Noyer! ¡Paradón! Ay, qué golazo nos metieron, Dios mío, Shul. Es que esto era lo peligroso, esto era lo que estaba diciendo. Y esta es la importancia del gol, así. Es que en una lo haces, en una lo haces. ¡No puede ser! ¡No te creo esto! Increíble. Increíble. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal! ¡Claro! ¡Penal! ¡Uy, tiraron a Rivería ahí! Sí, penal, penal. No se equivocó para nada. Y la fallé, la fallé, la fallé, la fallé. Clava Riveri, gol, gol, gol, gol, gol, gol, qué qué golazo! gol, golazo! gol, ¡Oh, Otro partidazo, ¿eh? Otro partidazo, triplete de Cavani Uff, uh, pues Fueron partidos muy duros Y afortunadamente pudimos Pudimos retener a Baumeyang negro no quería perderlo Realmente no quería perderlo Grandes jugadores, grandes partidos Gracias por ver estos videos Y ya saben, si quieren ganarse jugadores increíbles Y poder jugar contra mí, Pues, bájenme de mi nube y ahora ¡Ah! Oh, seguimos en la nube.